¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están amiguitos? Bienvenidos a otro relato de tu historia preferida. Como sin duda ya saben, hoy el tío Daniel nos va a relatar una interesante historia adaptada de la Sagrada Escritura. La historia de hoy está llena de aventura y la llamamos El hombre que creyó en lo que dijo Dios. Cuando Adán tenía 130 años de edad, le nació otro hijo y le llamó Set. Más tarde a Set le nació un hijo y le llamó Enoz. Yo soy Matusalem, hijo de Enoch y descendiente de Set. Viví más de 960 años. Durante todo ese tiempo, vi mucha maldad y degradación. La gente solo buscaba complacerse a sí misma y usó gran cantidad de oro, plata y piedras preciosas para construirse casas, compitiendo unos con otros por embellecer sus viviendas con las mejores obras. Con el deseo de glorificarse a sí mismos, muy pronto se olvidaron de Dios. Comenzaron a adorar a la naturaleza en vez de adorar al Dios que creó la naturaleza. Glorificaron el genio humano, adoraron las obras de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar los ídolos en vez de adorar al Dios de la creación. Escogieron seguir sus propios deseos pecaminosos y como resultado, el crimen y la miseria aumentaron rápidamente. Tomaban por la fuerza las cosas que codiciaban. Se gozaban en la violencia hasta que llegaron a considerar la vida humana con asombrosa indiferencia. Usted tiene un viñedo que yo quiero. ¿Por cuánto me lo vende? No lo vendo. Bueno, es lo mismo. Yo lo quiero. Lo heredé. Ya le dije que no lo vendo. No está en venta, ¿eh? En ese caso voy a acabar con usted y a quedarme con el viñedo. Eh, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! El clamor de los oprimidos llegó hasta el cielo. La Sagrada Escritura lo relata así. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra... Y dijo Dios, he decidido destruir a la humanidad porque por culpa del hombre la tierra está llena de violencia. Sí, voy a exterminar al hombre. Pero Noé agradó a Dios. Y Dios dijo a Noé, construye un arca de madera resinosa. Eso es lo que el Señor me ha dicho. ¿Vendrá muy pronto ese diluvio? El Señor me dijo que tardará 120 años. Durante ese tiempo me ordenó construir un arca, un barco grande que pueda alojar de todos los animales y aves del cielo y toda la gente que escuche la amonestación y obedezca para que no perezcan. ¿Cuándo vas a comenzar? Ahora mismo. No tenemos tiempo que perder. Y querida, tendremos que usar todo lo que tenemos, todo. Nuestras posesiones y nuestras fuerzas para preparar el arca. Dios me dio instrucciones exactas para construir. Así que Noé comenzó a construir el arca de acuerdo con las explícitas órdenes de Dios. Sin duda Matusalén, abuelo de Noé, también le ayudó en esa inmensa tarea. Se usó madera resinosa en la construcción del arca, que quedaría intacta, sin deteriorarse, por centenares de años. El trabajo progresaba lentamente. Muy poco tiempo después de haber comenzado la construcción del arca, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Desde pequeños, se les enseñó a ayudar en la construcción del barco y crecieron en una atmósfera de excitación, presenciando su construcción. Cuando Sem, Cam y Jafet se hicieron hombres, ya el arca estaba tomando su forma. Era semejante a una embarcación, pero en algunos aspectos se parecía más a una casa. Tenía la altura de tres pisos y una sola puerta en uno de sus lados. A medida que el barco aumentaba de tamaño, grandes multitudes venían de todas direcciones para observar la extraña escena y escuchar las serias y fervientes palabras de ese predicador raro. ¿Por qué no despide Noé a toda esta gente? Solo vienen para, para ridiculizarlo y, y burlarse de él. ¿Él no los quiere despedir? Sin duda, a él no le gusta que se burlen de él. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tolera esas mofas? ¿Por qué dice que en esa forma con el tiempo vendrán todos y serán amonestados del juicio inminente? Pero nadie le cree. Es tan radical en sus puntos de vista y, y en sus predicciones que, que la gente lo llama el predicador loco. Bueno él no es tan radical como la mayoría de la gente piensa, pero un diluvio va. Eso es contrario a la naturaleza, es es contra las leyes de la naturaleza. Dios es el dios de la naturaleza. Él es el creador. Él la gobierna. Señores, pero los cielos señores, y la Por favor, Ay, hermana, tú hablas como si de verdad creyeras Noé que va a haber un diluvio. Shh, quiero escuchar a Noé. Cada día a esta hora mi padre les habla a los que han llegado hasta aquí. Mi padre Noé. Él es solo un predicador loco. Eso es todo lo que es. Un fanático. Es verdad. Es verdad. Amigos, algunos de ustedes viven cerca de aquí. Algunos vienen de los lugares más remotos de la tierra. Pero todos ustedes están aquí para ver el arca y para escucharme. Algunos de ustedes tienen el honesto deseo de conocer la verdad. Otros solo desean burlarse y ridiculizarme. Usted ha estado construyendo un arca y predicando nuestra destrucción por mucho tiempo. Pero aún no sucedió nada. ¿Cuándo va a llegar nuestra ruina? Hoy. Bueno. <risa> el Dios del cielo traerá un diluvio sobre la tierra. ¡Todos los que no estén dentro del arca serán destruidos! ¿Cuándo? Yo creo que Noé tiene razón. Va, no seas tan crédula. No puede haber un diluvio. Bueno, voy a averiguarlo para estar segura. ¿Cómo? Supongo que le preguntarás a Noé. Sí, lo voy a ver y voy a descubrir la verdad. Les suplico a todos ustedes que abandonen sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Él ve su maldad, Él ve su apostasía, y no siempre. Pero hija, no puede haber un diluvio. ¿De dónde vendría el agua? Nuestros hombres de ciencia y sabios han hecho extensos estudios sobre esta materia. Han realizado pruebas y experimentos. Y dicen que un diluvio es absolutamente imposible. No es solo un predicador fanático y loco que trata de captar la atención. Padre, ¿quién creó la tierra? ¿Qué quieres decir? ¿Quién creó la tierra? Esta tierra en la que vivimos. Supongo que el Todopoderoso. ¿Tú supones? ¿No sabes si la creó Dios o no? Se nos ha dicho que sí, pero eso no es una prueba. Padre, cuando era niña, tú acostumbrabas a llevarme a ver el Jardín del Edén... A hasta veíamos al ángel que guardaba la entrada, ¿recuerdas? Oh, sí. Así que la historia de la creación y del primer pecado debe ser cierta. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, incluyendo la naturaleza. Dios es, por lo tanto, el creador de la naturaleza. Él puede cambiar su curso, Él puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué querría Dios destruir la tierra y a todos sus habitantes? Eso suponiendo que haya un Dios y que quiera traer un diluvio. Nosotros somos muy malvados, padre. Y tú lo sabes. Somos muy desenfrenados. Por favor, mira Estamos aquí. llenos de pecado. Perdonamos maldades de toda clase. Y, no y Dios... voy a permitir que una hija me hable así. Detente ahora mismo. Te prohíbo que creas en Noé. No habrá diluvio. ¿Entiendes? Pero yo creo en Noé. Además, te prohíbo acercarte al arca otra vez. Si me desobedeces... ...no seguirás siendo mi hija. Esposo querido. Lo he dicho. No permitiré que una hija mía crea en cosas tan absurdas... ...y se mezcle con todos esos locos y fanáticos. No quiero que esto se mencione en mi casa otra vez nunca más. ¿Entiendes? Oh, sí, padre. Está bien. Cuídate de obedecer, ¿eh? Ahora, madre... ...tengo hambre. Ten la comida. Ten la comida lista en media hora. Yo estaré en el conservatorio. Oh, mamá. Mamá. Lo siento, querida, pero tu padre tiene razón. No va a haber ningún diluvio y... y no deberías ser tan crédula. Madre, yo creo que sí. Y cuando venga el diluvio, voy a estar dentro del arca. Yo quiero que tú y, y mi hermana y... Y mi padre, estén también allí. Siento tener que decirte esto a ti, mi hija mayor. Pero, ¿cómo insistes en desobedecer a tu padre rehusando abandonar esas ideas tontas? Tendrás que empaquetar tus cosas y marcharte. ¿Qué? ¿Qué? Es... Está bien, mamá. Si ese es tu deseo... ¿Dónde está nuestra hija? Eh, salió. Bien, cuando regrese dile que quiero verla. Ella no va a regresar. ¿Ella qué? Ella se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? Eh, no lo sé. Simplemente se fue y, y no va a regresar. ¿Se escapó? Tú la espantaste. ¿Que yo la... Es... Tú le prohibiste creer en un diluvio y permanecer aquí. Tú renegaste de ella y se fue. No. Bueno, está bien. Si es tan tonta como para creer en un diluvio. Puede ser que haya un diluvio. Tal vez el arca sea nuestra única salvación. Quizás deberíamos... Escúchame. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no va a haber un diluvio? ¡No puede ser! ¡Es científicamente imposible! Sí, sí, lo sé. Eso es lo que también pensaron Adán y Eva. Sabían que Dios no los iba a expulsar de su hogar en el Edén. Sabían que la muerte estaba en contra de la naturaleza de Dios y que no permitiría que muriesen. Pero mira lo que sucedió. Estaban equivocados. Y nosotros también podemos estarlo. Tú, te diré lo que voy a hacer. Te llevaré al arca para que veas y escuches por ti misma. Iremos todos. Tú y la otra hija. Vamos a ir de picnic. De todas maneras necesitamos tener un día libre. Preparen las cosas. Aquí está la locura de Noé, el arca. Oh, es mucho más grande de lo que yo pensaba. Está, está casi terminada. Sí, solo quedan unas pocas semanas más de trabajo. Oh, ¿y, ¿Y quién es toda esa gente que ayuda a construirla? Pensé que solo trabajaban Noé y sus tres hijos. No, no. Entiendo que Noé tuvo que buscar la ayuda de otros. Dicen que está gastando todas sus posesiones. Todo lo que tiene. Realmente debe estar convencido de que habrá un diluvio. Tal vez es cierto. Yo pienso de la misma forma. Solo deseo que... Yo no voy a permitir que ustedes dos hablen así. ¿Me oyen? ¡Lo prohíbo! ¿Eh? Y ni siquiera piensen en eso... Bien, y ahora que hemos zanjado este asunto, les mostraré los alrededores. ¡Vamos! Ahí viene Noé ahora. Esos tres jóvenes que están con Noé en la plataforma son sus tres hijos, Cam, Zen y Jafeb. Aquellas cuatro mujeres que también están en la plataforma son sin duda la esposa de Noé y las esposas de sus hijos. Shh, Noé está a punto de hablar. Ahora ya es del conocimiento de todos que esta arca se construye para proteger a todos los que elijan salvarse del diluvio que pronto va a venir. Dios es un Dios de amor y no quiere que nadie perezca. Aún ahora, si el mundo se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos, Dios perdonará al mundo y no enviará el diluvio. Muy pronto vendrá el diluvio, ya no voy a tener mucho más tiempo de amonestarles. ¿No quieren creer y aceptar la seguridad del arca? Gracias, amigos, por su atención. Mañana mi padre Noé volverá a estar en esta plataforma como lo hará cada día hasta que venga el diluvio. Bueno, vamos. Ya se terminó todo. ¡Vamos a casa! Antes de que volvamos, me excusarás por unos momentos, ¿verdad? Cómo no. Estaré aquí cuando tú vuelvas. Vamos, querida. No te vayas por mucho tiempo. ¿A dónde vamos? Shh. Espera hasta que tu padre no nos oiga. No quiero que sepa dónde vamos. Oh. ¿Te fijaste en aquellas cuatro mujeres sobre la plataforma? ¿Mientras Noé estaba hablando? Sí. ¿Y qué sucede con ellas? Una de ellas era tu hermana. ¿Era? No me fijé Yo sí Vamos a buscarla y... y hablarle Ahí está ella, ella también nos ve ¡Madre! ¡Hermana! <risa> Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor dicho, ¿qué están haciendo aquí ustedes dos? Tu padre nos trajo para... para oír a Noé y para ver el arca ¿Vino papá y os trajo? Esto es una sorpresa, mamá Estoy muy contenta que decidieron venir Oh hija ¿Por qué no dejas esa idea tonta y, y, y regresas a casa? Ah, no, madre Estoy convencida que Dios Está usando a Noé para amonestar al mundo del diluvio Yo debo seguir mis convicciones Pero mamá ¿Y tú, hermana? ¿Por qué no vienen con nosotros y se salvan? Va Yo no sé qué creer Estoy confundida. Cree, madre. Cree lo que Dios dice. Noé habla la verdad. Eh, tal vez, pero yo... Yo no puedo. No quiero abandonar a tu padre. Si hay un diluvio, tal, tal vez me dejarás entrar en el arca. Ojalá pudiera. Pero no me será posible, madre. Una vez que se cierre la puerta del arca... Será demasiado tarde, tu condenación estará sellada. Pero ahora no es demasiado tarde, aún hay tiempo. Mamá, mamá, adivina lo que pasó. Se casó mi hermana, se casó con Sam. Mamá, ¿me escuchaste? ...se casó con Zen, el hijo mayor de Noé. Ya te escuché. Ella... <ríe> Ella... Apúrense. Vamos a ir a ver el arca. Enseguida. ¿Otra vez? Se rumorea que el arca está completamente terminada y que algo va a suceder. Uh, puede ser algo emocionante... ...van a exponer la locura de ese viejo... ...lo van a ridiculizar. Queridos... ...mis... ...mis queridos amigos... ...el arca ya está terminada ...y se hizo todo conforme a la orden de Dios... ...se ha almacenado una gran cantidad de alimento... ...para los hombres y para los animales... Ahora, una vez más, Lo yo... que tú necesitas ahora es alguna gente y animales, ¿verdad, Noé? ¿Necesitas alguna ayuda para reunirlos? <risa> una vez más, queridos, les ruego que acepten el último llamado misericordioso de Dios. Él los ama. Su corazón anhela salvarlos,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 990-8432 y en México al 01800 701 3291 y para el resto del mundo al 1269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si usted prefiere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 49103